Que reciba con fuertes palmas para GOOOOOOOOOOG Gigi toda la gente en Lima, Perú ¡Vamos eh. arriba! Trujillo en la puta casa ¡Eh! DJ te ha levantado ¡Eh! eh. ¡De Man arriba! Eh. ¡Manos arriba, eh! ¡Manos arriba, ye! ¡Manos arriba, yeah. ¡Eh! ¡Eh! Esto es FMS 0, en Perú, 12, 3, 2, 1. 10, manos go. arriba de acá, manos arriba de escalera. Sí. Hasta quiero manos arriba los que están afuera. Sí. FMS Perú ya llegó a mi bandera. Así que muchachos, disculpen por la espera, pero ah. espera que Goss se ritifica rapeando siempre. Siempre ha usado esta mente. Me dijeron, Goss, tú vas primero, no me molesto. Al fin y al cabo, yo tú me más huevos que el resto. Yeah. Esto es lo que hago para rimar. Sí. Yo siempre puedo demostrar lo que te digo. Ya no tengo nada de enemigos Desde la ciudad más criminal El rapero más tranquilo eh. Siempre estando con la última, la única rima Te juro que yo voy a rapear ¡Sí! Ya llegó la FMS a la nacional bah, Me van a ver en el internacional ¡Pepo! Muy bien, fuerte la bulla para... Rap. Estamos, ah, de nuevo a Plaza de H. digan. en 3, 2, 1. Primero que nada, gente, ¿cómo están? Yo soy el Ram, ¿se me pueden decir el Ram? Esto es para los competidores y para los fans. Sí. Es el comienzo de la mejor liga que verán. Sí. Oye, fan, estamos los mejores en meses. Sí. Yo fui a España y querían que regrese. Sí. Vine a Perú y en menos de dos meses soy el bicampeón de Lima y estoy en el FMS. Eso es. Por eso que estoy aquí sí. Y lo juro que yo voy a ser el MVP sí. Empezamos con uno, ahora somos más que mil Sin nada más que agregar, nos veremos en abril sí. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Chillo! ja Con esa base bueno, De de sí. Estaba en casa con mi esposa y con mi bebé, y bueno, mes me llamó a la sede, y bueno, sin dudarlo, el cariño es para ustedes, me dijeron, queremos a alguien con huevos, alguien que rapee, alguien que no tiene miedo, conoce la plaza, la plaza de rapero, cómo no conocerla si yo la gané primero, eso sí, que no es joda, y lo que me dijeron, yo que tú estás de broma, comencé como un parlante en mi puta escoba, y tengo una casa, a la cual pienso pagar toda, yeah. Mucho respeto. ¡Goo! ¡Es GGGGG! ¿Cómo estamos, batería? Desde las calles al escenario. Soy... Ajá. Ya, ya, ya. ¡La hey, marca al aire. Hey. ¡Arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sí! sí. sí. Y, sí. Cop, y se vamos en tres. Uno, dale. Me fui de cono en cono en colectivo en colectivo Yo que va abajo nunca perdí el objetivo En este recorrido muchas veces me he caído He tocado fondo pero no me he rendido ¿Sí? Y mírame, estoy aquí. Muchas gracias por todo lo que hicieron por mí. Yeah. Por darme su aliento, comprar una Choco sí. No voy a parar hasta ser el MVP. Yeah. Gané en el norte, en el este, en el sur. Yeah. Gané supremacía, BDM, la Red Bull. Sí. Y voy por esta liga de gran magnitud. El mundo va a saber quién es el rey del Perú. ¡Tiempo! ¡Respeto para este! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Muy buenas noches. La mano arriba, ¿o qué? La mano arriba, ¿o qué? Vamos a divertirnos, carajo. Vamos a divertirnos. ¿Qué? Esto es una fiesta que todo el mundo vea. ¡Quiero a todos! sal soportan la marea, ea, ea. te juro que doy pelea, ea, ea. por eso te muestro de que yo soporto la marea ¿Sí? dicen que son Jays yeah. y nueve más que buena idea, somos Jays y nueve más que se paran con quien sea Ahora sí, que se acerque la camarita porque te juro que voy a hablar. Este mensaje va para todas las ligas del mundo y para la tuya igual. Okay. Si supuestamente fue MS Perú, no tenía actitud, ni tampoco de especial. Entonces, ¿por qué carajo cogieron nuestros CD para hacer la final internacional? A ver qué. Ahora que dirán, seguro de que acabó la medida. ¿Qué? La es que me vas a poner, le hagas un corte ahorita enseguida. ¿Sí? ¿Cómo es eso que hay más de 500 mujeres desaparecidas? ¿No le puedes quitar algo a alguien que te dio la vida? Yeah. Yeah. ¡Fuerte la bulla para New yeah, yeah, yeah, yeah. Era! Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Vamos a demostrar que somos el mejor público o no. Yeah. Una puta mano arriba de todo, todos. Todos a la mano sin hilar. ¡Ya, ya, Ok, ok, ok, ok. Ok, okay. Yeah. saludamos a yeah. tres. Hey. Hey. Okay, okay. entro con un flow violento, atento a este movimiento. Si sí. me concentro saco este flow al mil por ciento. Quiero que griten con su máximo aliento. Que hoy despedimos a leyendas del momento. Ah. Escúchame bien claro, yo parto en vice crisis. Sí. Soy un rapero, pero mejor no me avisen. Yeah. A mí el coronavirus me dicen, porque hoy estoy aquí, mañana en todos los países. Lo siento, pero estoy atento Me sí. muevo conocimiento Ni yo sé cómo es que estoy fluyendo sí. Les deseo suerte en el enfrentamiento Diría que gane el mejor Pero yo no estoy compitiendo ¡Bien! Uh -huh. ¡Fuerte la bulla! ¡Los aplausos para él! ¡E ya, ¡Ya, ya, ya! cómo estamos, hermano? Vamos a darle ¡Lima, arriba! Hey. ¡Una mano hey. levantada! Yao, yao, yao, todos se acordaban. Como el tiempo pasaba, y ya, y ya, y ya, y ya, Todos todos se acordaban, dimos todo y no decían nada. Nos miraban, e ignoraban cuando por nosotros nada apostaban. Ahora pagan por vernos y llenamos todas las gradas. Ahora rimamos en la estacera. Nuestras caras en la cartelera. Representamos a la bandera de la calle al escenario y la plaza a mi escalera. Para ser concreto y respeto. Franceet negros, Jace y Stick, todos estamos concretos con la liga peruana el freestyle está completo. Yes. Todos se saben el lugar, yeah. Oh. Fuerte esos aplausos. Esa bulla para Jace. Yes. Oh. Palmas, Palmas, Palmas. Eh. Hay una historia que contó Mau. Que recuerdo, que recuerdo. Hay una historia que contó Maúl. Que... Bueno, ¡Quiero un batudo santano! ¡Eh, eh, eh, eh, eh! oh oh, que es que yeah! Crea? Hay una historia que contó uh, Maúl. Hey. manos arriba, manos arriba! Okay, hey, si hey. manos va. arriba manos arriba Hey, hey, hey, oh, oh, oh, ¡Esto, ¡Esto mierda me desespera! ¡Achecando soy un cualquiera! ¡Me Pantera, desde el lado de la cordillera. Yeah, yeah, la motodita, la la FMSFNU, 4 de abril empezamos yeah, el tour. Joy, yeah, la Internacional, yeah. en el lugar en el que gane Red Bull. Chega oh, yeah. sí, como esto, de esta forma, mi mente trastorna, la forma, la sorda, como lo otra forma. Onda, chega sí, como meto la bomba. Chega oh, yeah. sí, como entro de mierda barrafada el coronavirus en, en Perú sale en las noticias pero hay problemas y el pueblo no dice nada sí. ¿Cómo? ¿Cómo? esta mierda para mí hago lo que quiera sí. esto es tarde lunes o martes no me importa el día que quiera ya me quiera con quiera pero aunque no quieran haré lo que quiera les quedó claro hago lo que quiero gané dos mundiales rapeando a mi bandera yeah. oh. uh. el respeto para el primer bicampeón nacional ¡Ja! Ey, oh, qué chucha fue Perú. Ey, yeah, manos arriba, hey, ¿qué pasó? Hey. FM casa, carajo. Respeto máximo, cero, inspiración, vamos mis hermanos. 3, 1. Yeah. Manos arriba, ¿qué pasó? Manos arriba, la Choy ganga. Ha llegado Jotita Choy, tú sabes que manda. Yeah. Para que empiece la parranda. Esto es por mi barrio, por Trujillo, por mi gente de Pacanga. Sí. Por mi familia, que yo sé que esto le agrada. Sí. Por todas las veces que a mí me rechazaban. Para el policía que del parque me votaba sí. Y gracias a ustedes sin ustedes no soy nada Ay. Por eso estoy puesto a las competiciones sí. De nuevo con huevo para las improvisaciones sí. Quiero que esta mierda se quede en sus corazones Ya no más muertes, ya no más violaciones sigue, sigue. Perú está en la casi ¿sí que sí. pasó Si sabes que yo estoy con las estrellas Contra aquí sé que dejamos huella Ya sabes que suelto mira que en J se estrella aquí que sea yeah. Mira que se forma la marea Yeah, yeah, ya, ya sabe quién es que Rafael. ¡Yo! Yeah. Fuertes aplausos para J